hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar golazo 2 videojuego que aún no tiene una fecha definida eh, de salida pero es la continuación de pues golazo videojuego argentino desarrollado por purple tree eh, aquí ya habíamos jugado golazo incluso yo lo tengo dentro de mis juegos eh, eh, adquiridos y pues vamos a mirar qué tal es golazo 2 se supone que hay algunas novedades, no, mentiras, algunas no, muchas novedades en Golazo 2 eh, Pero manteniendo también la dinámica del gameplay original de Golazo, ¿no? Entonces vamos a darle Start y comenzar Bueno, primero que veo es que no, no sé si es que soy yo, pero el juego no tiene sonido Posiblemente sea que esta demo no tenga sonido bueno, lo primero que veo es que este, esta versión va a integrar, por ejemplo, esto fútbol callejero. ¿Sí se ven? Fútbol callejero. Eh, entonces va a haber como un street tour. Es decir, con un equipo que uno escoja, va haciendo partidos y eh, va enfrentándose en diferentes calles, por decirlo así, del mundo. ¿no? Tenemos los torneos y tenemos la World League. Creo que la World League tiene diferentes torneos importantes O no sé si es en torneos donde hay otras copas importantes Creo que hasta está Eurocopa Pero como veo, pues la demo solo nos permite disfrutar del Quick Match Entonces vamos a jugar el Quick Match, ¿no? Nacional, oh, ah, pero nos permite jugar tanto el Street como el National Bueno, National más o menos ya sabemos que es en un campo pues, de fútbol Así que vamos a probar es la, la novedad, que son los Street Este... Mmm... Bueno, lo chévere también de este golazo es que nos permite jugar dos jugadores dentro del mismo computadora o eh, a través, por ejemplo, de, de conexión multijugador, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo voy a jugar contra la máquina, me voy a mover mi control hacia un lado y ahora vamos a escoger el equipo de nuestra preferencia, que serían los Cobras, yo creo. Y ah, no, es que solo nos dejan escoger entre los Cobras y los Pitriers. Me parece extraño es que no tenga sonido, ¿seré yo? ¿No? ¿Sí tengo sonido? Pero bueno, a ver, veamos. Ah, Pitin, P, P Floor es, es Purple Trim. Purple Team, acá es. No sé qué campos puedo elegir, pero creo que los que están oscuritos no se pueden elegir. O sea, está Moscú, está Río de Janeiro, San Francisco, Tokio, hasta el momento son los que han colocado, ¿no? Pero sé que hay más. Esto y. Pues el Cairo es el único que nos dejan elegir Vamos, ah, miren, esto no estaba en la versión anterior A ver, Sin Match, ¿qué es? Ah, para que alguien me hace una a jugar, ¿no? Formaciones Formaciones Ah, miren, el callejero es de solo 4 Bueno, no, mentira, 5 Porque con el arquero Esto, ¿qué formación hacemos? Me gusta mucho esta, la 4B Vamos, vamos, cobras, play Vamos, play, play, play Dice, usa el botón L para saltar o girar, creo. Me gustan estas... Ah, bueno, el partido sí tiene sonido. Ok, ok. Hey, me gusta. Me gusta además de que hay como nuevas... No sé si llaman los skins. O como formas de cuerpos y caras de los jugadores. Pienso yo, algo así. El estadio se llama Super Green, ¿no? Super Green Entonces vamos A enfrentarnos al equipo De Purple Tree ¿Será que estos jugadores off! de Purple Tree Están basados en los verdaderos Desarrolladores de este juego? ¿Quién sabe? A ver ¡Ay! Se la pasé ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! Gol. Me metieron gol. ¡Ja! Los, los de las... Los, los de las dudas son todos feitos. ¡Ay! Me está en repetición desde... ¡Uy! Tan chévere. Ok, ok. Pero a ver. Ok, ok. Estos son míos, ¿no? A ver cómo corre, cómo corre. ¡Ah! Ya sabemos cómo corremos. Es que ahorita no... No tenía ni claridad, eh. ¡Métalo! ¡Uy! Lo iba a meter de taquito. No, no, no. La verdad que casi no, no, no pasa nada si no hace faltas, ¿no? No se les puede tirar okay, a ¡Ah! esos play? bailecitos que hacen están chores. Me gustan las repeticiones, están interesantes. La perspectiva es de donde las hacen. Bueno, bueno, no importa. ¡No! no, no. ¡Oh! no uy es que no sí, son cuatro jugadores un arquero y uno no, <ríe> no baila. estos bailes no están en la en golazo uno, no están en golazo uno, me gusta cómo ha evolucionado el desarrollo de este juego me gusta cómo han aprovechado esta pues esta marca esta franquicia no que sería golazo de verdad me gusta, me gusta mucho lo que han logrado Argentina está pegando muy duro con videojuegos venga pero por qué no corre este, ah, es que tengo que cambiar de jugador venga pásamelo uy se ha, ah medio tiempo, se terminó el tiempo, se terminó el primer tiempo uy ahora estos tipos van a... no uy, eso no se lo ha podido hacer en la anterior tiene un pinche gol creo que hizo falta un tutorial para pues para pues para hacer un de todas formas una demo miren ese salto que hizo oh, so, mamba Ah, miren acá tienen los nombres de cada uno sí o quién fue el que metió el gol mamba así ah, tienen los nombres de quién. ay que hice Vamos. No. Ah, ya sé cómo se, me, se lanza. ¡Gol! ¡Ay! Autogol. No, pero es que si sí estoy dormido ya. Pero cómo soy tan pendejo. Mire, me metí otro gol ¡Ay, estoy! Quedó todo triste. Quedó todo triste. Uy, no, no se rota? No, no, no, no. Ah. Y eso que la canché chiquita No Bueno, lo que aquí he visto es que todavía no está lo, de la, lo del acumulador de energía Con el que uno podía hacer como un pique rápido O mandar un golpe duro de balón bueno, como sea, vamos a meter ese gol ¡Uy! ¡Ay, por fin tumbé a uno! ¡Ah, no! ¡No! Pero es que lo tuvo ahí no lo tocó No, mijo, eso ya es mío Es que me di cuenta que tengo que aquí cambiar de jugador O sea, todos los son míos, pero Yo tengo que yo mismo saltar de un jugador a otro Para elegir quién se va a mover Por lo menos mover por mi cuenta Siete goles que humillación Uy, dos para eso, eso, eso mijo No Eso por fin Ya supe que tengo que cambiar Si ven que se hacen dos para la No Time's up Ah, finalizado el partido Por fin ya tenía un poquito de algo Vamos a jugar el modo Exit el otro modo, de todas formas, el que, el que estamos acostumbrados en golazo, ¿no? Vamos a jugar... Ah, solo nos dando selecciones. Argentina y Brasil. <risa> vamos a dejar que la máquina sea argentina para que nos dé un... En el estadio mexicano, formaciones, 5-3-3, 4-3-3, dejémosla así. Y vamos a darle play. Ah, miren, acá sí no me están los botoncitos: mover, saltar, correr, pase profundo, disparo, pase y como arrastrar, ¿no? Si es en defensa, mover, cambiar, correr, tacleada, empuje, este, al es robar, creo. Ay, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uy, tan chévere aquí como se ve. Uy. No, no. Ah, fue puerca. Bueno, siento que esta parte se ve chévere, pero aún se nota que está todavía en desarrollo, ¿no? O sea, le faltan algunos detalles. Veo algunos como jalones que pega la máquina. ¡Golazo! Miren, casi se puede meter gol. Algunos como problemitas de rendimiento en algunos pedazos, lo sentí, no sé, puede ser también mi computador. Faltan al, al, varias cositas todavía en esta parte, ¿cierto? mire por ejemplo, no está muy bien... Por ejemplo, donde, el, donde está seleccionado el jugador de uno, si ¿sí ven que hay errores, por ejemplo, con las sombras y eso. Todavía hay errores con las sombritas, varias cositas, pero bueno, ahí, va, ahí van mejorando los chicos de Purple Tree y, Golazo. Uy. pica barra. Picorra. ¡Córrale, perro! Ay, lo saqué, kick. <risa> ¡Center! Bueno, es que aquí es el, la máquina no está como muy inteligente, Gigamo. Center. Half time. Ah, me dio tiempo. Second half. Kick off. Shoot. Center. Goal. <laughs> Only one Giggle team is thing is Replay. <laughs> kick -off. Shoot. That was a close one. Goal kick. Uy, qué bien. ¡Shoot! Ah, Pensé que ahí podía hacer un gol. ¡Center! ¡No! Uy, sí, la, la inteligencia artificial, por ejemplo, de este modo no está tan bien desarrollada. Creo que aquí, más que todo lo que han mostrado la demo, es más que todo el trabajo que han hecho, es con la parte de fútbol callejero, que me ha parecido maravillosa. ¡Ay! Pensé que ahí podía hacer algo. Listo, se terminó el tiempo 2-0. Bueno, acá estuvo un poquito más duro. Gracias por jugar la demo de Golazo 2. No olvides agregarnos a tu lista de deseos. Yes. Pues bueno, eso fue todo. No hay nada más sobre Golazo 2 por el momento. Esperemos que, eh, como el juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento, de pronto lancen, lancen otras, otra vez la demo con más opciones para probar y jugar más adelante. Y bueno amigos, eso es todo. Felicitaciones a la gente de Purple Tree, como van mejorando y dándole tanta belleza y tantas cositas tan bonitas a esta segunda entrega de golazo. De verdad que sigan así, porque además es un juego muy bonito, muy divertido, muy entretenido. Y pues no, qué chévere. Felicitaciones y pues amigos míos, eso es todo. No olviden darle like, comentar, suscribirse. También pueden ayudar al canal por ahí. Hay una opción nueva que está abajo para dar las gracias si lo desean. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.